Fernando Machado es el representante de Pantagro de Brasil y firmó un convenio con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para la compra de 300.000 toneladas de urea por un año con un valor de 400 millones de dólares. Esta entrega se realizará gradualmente desde la próxima semana y pretende ampliar este contrato por 7 a 10 años. Esta urea será destinada al sector ganadero. Sí, nosotros vamos a recibir un volumen anual de 300.000 toneladas de urea granulada, para Brasil y vamos a distribuir para los principales estados ganaderos donde hay la producción de alimentos balanceados para animales. Empezamos este mes, ya estamos autorizados y empezamos las próxima semanas la operativo de llevar la urea a Brasil Empezamos hasta diciembre una cantidad más pequeña de 20.000 toneladas, pero el próximo año sugerimos mil toneladas mensuales. El precio del contrato, si lo conseguimos renovar un contrato anual, es de unos 40 millones de dólares anuales. Actual es un año y queremos seguir para más años, queremos un contrato de largo plazo con Bolivia.